Volver, volver. Hola, hola, hola. Buenas tardes. Ahora sí, ahora sí, estamos en vivo, esta vez de, por impacto inmobiliario, ¿sí? Estamos haciendo la transmisión. En este momento, eh, bueno, nos, nos acompaña Karina Villa en los controles. Hoy, en este momento estoy tomando eh, su, su lugar con la camarita. Y bueno, estamos eh, en esta tarde, les había preparado eh, para el programa de hoy, un informe sobre los diferentes desarrollos que se están dando eh, a nivel nacional, puesto que eh, estos, este último mes hemos tenido bastantes consultas y bastantes eh, intenciones de compra, y sobre todo, eh, mucha, mucha información sobre cómo invertir, eh, muchas consultas que tienen que ver con comprar en cuotas, y entonces me pareció súper interesante, eh, más allá de, de hablar de lo que pasa en Buenos Aires, de lo que pasa alrededor de la provincia, tener esta conversación con Iván. Iván, eh, Iván Requinel, además de tener su inmobiliaria, ya nos ha acompañado en este programa también varias veces, tiene eh, su propia desarrolladora, creadora de ideas, así que quién mejor que él para que nos cuente ¿no? su percepción de qué es lo que está pasando en este momento respecto a, a la reactivación del mercado inmobiliario. Buenas tardes, Iván. ¿Estás ahí? ¿Me escuchas bien? Buena, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. No, siempre te agradezco a vos por, por acompañarnos. Y bueno, hoy eh, cuando, cuando hablábamos eh, previo a, a este programa, ¿no? te, te decía, ¿qué, qué, qué sensación tenés? ¿Es correcto esto que, que se transmite de, de que se está activando el mercado y de qué forma? Bueno, eh, te dije hoy por teléfono de que eh, considero que es el mejor momento de los últimos tal vez seis años. Eh, es un momento bárbaro, un momento brillante. Eh, que no se enojen los hoteleros o los gastronómicos que tan mal están pasando, ¿no? O sea, con esto de la pandemia. Eh, pero bueno, en todas las crisis, mucha gente se perjudica y otra gente, otros rubros, las cosas se benefician. Y lo que voy a contar es algo que pasa muy en Pinamar y no está pasando en Capital. Les digo que desde la desarrolladora eh, trabajo en forma encomunada con 36 inmobiliarias de Capital, Rosario, Zona Oeste, Zona Norte... Sí. Y estamos, eh, muchas veces habló de que Pinamar era una burbuja Y realmente hoy más que nunca es una burbuja Pinamar eh, Donde estamos haciendo muchísimas operaciones de toda índole Y yo eh, le doy las gracias o le echo la culpa a dos factores Bien, a ver eh, el, Uno es el factor natural ¿No? El factor natural de que hace seis meses teníamos un dólar, un dólar de 62 pesos y hoy tenemos un dólar que oscila entre los 120 y 130 pesos, o sea, se duplicó claro. el valor en pesos del dólar. Eh, y acompañado a eso, se, eh, estamos con el precio histórico más bajo en lo que es costo de construcción de la historia, de la historia en dólares, ¿no? Sí. O sea, cuando, cuando hace dos años atrás, todos hablábamos que se construía por mil dólares el metro, cuando hace seis meses atrás, ya hablábamos de que se construía por 700 dólares el metro, ya eh, cuando fue cambiando el dólar, ya se pasó a construir por 700 dólares el metro. <coughs> estoy, hablando, estoy hablando siempre del promedio, ¿no? O sea, no me tomen así en forma tan taxativa porque Tal es más o menos... Depende de la sí, calidad. Sí, la, calidad ¿no? la calidad que elija el, el construir. Exactamente. Estoy hablando de una calidad estándar, ¿no? Cuando hablo de los números que hablo. sí, sí. Eh, Les decía que hace dos años para atrás era mil dólares el metro, después pasó a ser 700 dólares el metro. Bueno, hoy me animo a afirmar, afirmar, ¿eh? De que estamos en 500 o un poquito menos. Pero hablemos de 500 para no exagerar. Para no exagerar. ¿sí? Correcto. Bueno. Y eh, primero, desde la inmobiliaria, lo que, lo que hicimos es llamar por teléfono al 100% de los propietarios, con la mejor del mundo, para saludarlo por la pandemia. Y le dijimos, viste lo que pasó en el país, ¿no? Claro. No se lo dijimos así, pero más o menos. ¿Te acordás cuando te trazamos tu propiedad hace seis meses? ¿Sí? Que hablamos que tu propiedad estaba en el rango de los 100 mil dólares. Sí. ¿Te acuerdas que hace seis meses, 100.000 dólares eran 6.200.000 pesos? Sí. Y no se vendió. Bueno, te imaginas que ahora, siendo 100.000 dólares, 12 millones y medio de pesos, menos se va a vender. Lo, lo entendés, vender. ¿no? Claro. El propietario conservador, el propietario tal vez eh, de cierta edad, de 60 para arriba... Eh, no todos, el propietario muy agarrado a la cosa, te va a contestar, el dólar es dólar, ¿Sí? Tal cosa o sea, que sí. yo, no, yo no estoy de acuerdo, Es una lo hemos escuchado un millón quinientos mil veces, y cuando, cuando el propietario me dice, el dólar es el dólar, <coughs> le digo con mucho respeto dos cosas, le digo, propietario, ¿realmente vos pensás que es lógico que hace seis meses tu propiedad valía 6 millones de pesos, yo que hoy valga 12 millones? ¿Vos sabés que vivís en la República Argentina donde el 95% tiene sus ingresos en pesos? ¿Sí? Y si no pudimos vender en ese número hace seis meses, hoy no podemos venderlo al doble. Claro. Eso fue una, una, una llamada de reflexión que hice el propietario. Y otra llamada de reflexión es, que me, esto me sirvió para todos los inmuebles. Y para los inmuebles ya construidos, ¿sí? eso, me, eso me sirvió para un lote y para, y para cualquier inmueble, para una casa, una, para un inmueble ya construido, el informe, lo mismo que estaba diciendo yo, Digo, ¿te acordás cuando hiciste la casa que valía tantos dólares el metro hacerla? Bueno, ahora ¿sí? se hace por 500 dólares el metro. ¿sí? Y, y le digo al propietario, propietario, la persona que va a comprar una casa, tu casa, tu casa que tiene, para ejemplificar, no tu casa que, que tiene 150 metros y queda en zona um, Álamos, donde en su momento la tasamos en 220 mil dólares, porque en su momento hicimos 150 por mil, lo que valía claro. el lote, ¿no? Sí. La, la, la construcción hace dos años. Más 70 mil de, de lote. 70 mil de lote, estaba 220, donde salíamos al mercado a pedir 240, 250 para lograr un 220, 230. Tal cual. Esa persona, esa persona hoy va a ir a la inmobiliaria a decir: ¿Qué te desea la y yo le digo que tengo una casa en 250 mil, 240 mil dólares para vender en 220, 230 de 150 metros en Álamos. Va a agarrar y va a sentir que lo, que lo traté de estúpido. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque hoy en Álamos, lamentablemente para los que han invertido en Álamos, que me parece uno de los lugares más lindos de Pinamar, los lotes se están pagando entre 43 mil y 50 mil dólares. ¿Sí? Vamos a rendir para arriba, 50 mil dólares. Bueno, y construir, dijimos 500 dólares, póngale que entre 600, arquitectos, sí. otros, ¿querés decirle 700? 700, ¿sí? para dejarlo si está Bueno, 700 por 150, 105 mil dólares, más 50, 155 mil dólares. ¿Por qué te voy a pagar, por qué me pedís 250 por la casa? ¿Sí? O sea, ¿querés pedirme 200 para 180? ¿Querés pedirme 200 para 190 y ganarte 30, pero no me quiera claro. robar? ¿Lo va a decir o lo va a sentir? Bueno, nos tomamos el trabajo de la inmobiliaria de llamar a todos los propietarios, y que son muchos. El 75% lo entendió. ¿Sí? Bien. El, el otro 25% no solamente no lo entendió, sino que eh, rozó el ofenderse. Sí, y es muy normal. Bueno, ¿Y lo, ah, ¿No sí. te han retirado propiedades de la inmobiliaria por eso? Vos sabés que tenemos un, poquito, o tenemos un poquito de carácter, ¿sí? si bien no llamé personalmente a todos los propietarios, me, me ayudaron la gente que trabaja conmigo, ya fui con la directiva, con la directiva, de sí. que, que el, el propietario que no entiende que el mundo cambia todos los días, que el país cambió en todo sentido, que nosotros preferimos hacernos un costado. O sea, claro. en vez de que un propiedad se vaya, nosotros, si no logramos consensuar una diferencia de precio, que no necesariamente la que nosotros proponemos, ¿eh? pero no, sí si que no cons consensuar. Consensuar no es imponer. ¿sí? Bueno, eh, el 25%... Eh, fue un no rotundo, que no bajan nada, que el dólar es el dólar. Bueno, le dijimos propietario, con la mejor, gracias por haber confiado en nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad para vender su propiedad, motivo por el cual elegimos, elegimos hacernos un costado. ¿Sí? Claro. Bueno, sí, sí, clarísimo. Eh, me queda un 75%. Un 50% del total que me dijeron, Iván, lo entiendo perfectamente, pero no lo llego a aceptar. Pero lo entiendo. Claro. Bueno. Ya estamos mejor cuando dicen, lo entiendo. Claro, sí. Por lo menos lo me entendés, ¿viste? O sea, bueno, eh, nuestra propuesta fue eh, bajar 30% de valor de las propiedades en dólares. Esa fue nuestra propuesta y sin ponernos colorados, o sea, de frente. ¿sí? Bien. Bueno, Iván, el 30% no, pero bajemos un 10%, un 12%, un 15% y escucho ofertas... Bueno, propietario, como yo no tengo la razón, y usted tampoco, y, y lo veo que es un tipo inteligente porque analiza, porque piensa, porque confía en el asesoramiento, Eso en es el, importante. Asesoramiento, claro, el asesoramiento no deja de estar una negociación, bueno, vamos a seguir trabajando con todas las ganas. ¿sí? Y el otro 25%, obviamente bajamos la propiedad 10, 12, 13, 15 puntos, y el otro 25% aceptó bajar la propiedad un 30%, y entre nosotros, que no me escuche nadie, estamos vendiendo de loco. Nos estamos cansando de vender. Estamos vendiendo tanto, sí que ahora vamos a abrir Dinamismo Inmobiliario en, en Madariaga. Ya tenemos oficina, todo. sí exacto eh, Me encanta. Eh, sí, sí, sí. sí. En la pandemia, que alquilamos un local buenísimo. Estamos muy motivados con eso. Eh, nos está yendo muy bien. ¿sí? Y... Dije que habían dos motivos. salió el primer motivo. El primer motivo fue la suba del dólar y la baja de propiedades. Por lo menos el 25% de propiedades en dólares es eh, bastante importante, ¿no? A un 30% por debajo de. ¿Sí? Eh, y el segundo motivo que es muy filosófico, psicológico, para pensar. Y ahí es donde se ve reflejado, reflejado esta burbuja llamada Pinamar. ¿Sí? Eh. Eh, Hemos salido beneficiados de toda la gente más consumidora de Pinamar, que es Rosario, La Plata, Capital Federal, que están ciudades que la están pasando mal en cuarentena, sí, están encerrados en salir. sus departamentos. Sí, gente de la que siempre vino a Pinamar, ¿no? El turista que viene a Pinamar es gente de Histórico. clase media mejorada, clase media alta, clase... ¿No? Eh, y que están encerrados en un departamentito donde... Dijeron, che, viejo, vieja, escúchame, ¿cuántas veces dijimos que teníamos que tener una propiedad en Pinamar y nunca la tuvimos? Somos unos estúpidos. mira ahora nos agarró la pandemia, estamos en el departamento, nos tenemos que ver la cara todo el día. Vemos eh, <risa> asfalto. ¿En serio? ¿Qué? No, no, sí, sí, sí las conversaciones se dan así. Sí, eh, vemos asfalto, no vemos verde, naturaleza cero, nos vamos a contagiar del vecino porque se, se escucha, se, se siente el aliento del vecino. Eh, y me parece que va a ser, eh, va a, me parece que no estoy seguro, que la gente empieza a pensar más en verde. Eh, ¿Te acordás que los barrios privados habían caído en picada el precio de los lotes por el tema de despensas? ¿Te acordás que Despensa, los tres años? Sí. El, hasta el año cayó... pasado, que encima se dispararon sí. al doble. Sí, sí. Y se cayó en picada el precio de los lotes en barro privados. Te cuento, te cuento, porque nosotros tuvimos, agarramos muchos lotes como parte de pago, que los lotes en barro privados es los más pedidos. ¿Sí? Claro. Pero, y no solamente a nivel Pinamar, ¿eh? esto pasa a nivel país. Sí, sí además con Costa Esmeralda, que es nuestra vecina, que bueno, que estamos tan uh. ligados en la economía, digamos, en este rubro, también sí, se sí. nota el incremento de consultas. Totalmente. Bueno, en todo el país los barrios privados levantaron porque el que estuvo encerrado, el que está encerrado en un departamento eh, tiene ansias de verde. Estamos hablando siempre de gente, gente que está más o menos bien económicamente. Hay, hay, hay mucha gente encerrada, sí, sí. que está muy, muy bien de dinero y no puede gastarlo. Vos sabés que leí <risa> no, un informe que pasó a ser sí. relevante el balcón. Porque antes en sí. Buenos Aires... Compraban metros cuadrados, cerrados y sin tener en cuenta el, el, tanto el balcón. Era ver si él, tenía más metros eh, cubiertos. Y ahora pasó a cotizar el hecho de tener un, un balcón más amplio, un, un aire después de esta cuarentena. Totalmente. Increíble. Totalmente. Es increíble, sí. Eh, y bueno, los balcones empezaron a cotizar en bolsa, los barrios privados en bolsa, y Pinamar, por sobre todas las cosas, ¿sí? Lugar soñado, lugar que todos, bueno, alquilo, alquilo, pero si compro, no compro, aquí Bueno, están comprando propiedades, están diciendo, generando la permuta, te cambio esto por esto, queriendo venir para acá. Mucha momento, permuta. Ahora vos crees porque nos ha pasado y me pasa, o sea, cuando escucho, ¿no? Cuando uno empieza a decir así, mira, la verdad es que se está vendiendo, automáticamente el propietario dice, bueno, entonces no bajo los precios. Eso es un histórico de especulación histórico. O sea, eh, en este, en este doble, en esta, esta no digo doble discurso, pero uno que ¿Qué, qué, ¿Qué le conviene seguir, no? Porque cuando vos empezás a decir, mira, por suerte, cuando todos nos van más, La gente como que a la Argentina le gusta llorar, ¿no? Cuando te va mal, sí, va bárbaro. Ahora, cuando vos le empezás a decir, mira, por suerte, estamos realizando operaciones, listo. No se baja un peso, de hecho, te aumentan en dólares. O sea, que es muy eh, normal. Eh, está, está bueno el escenario que estás planteando, es real, eso pasa, ¿sí? Eh, Hace media hora corté con un propietario, amigo, eh, que, que le había tasado su departamento hace seis meses en 135 mil dólares. Sí. Eh, y me dijo: Iván, mirá, me salió un negocio para hacer, voy a construir, eh, quiero vender el departamento. ¿No? Y agarro y digo: ¿entendés que así como vos te salió el negocio para construir, aprovechando. No, no sos una persona dormida, sos despierto, es que construís barato, vos ahora querés vender, entendés que ahora no vale lo mismo tu departamento, ¿no? O sea, claro. tenés mes, que claro. asumir un 90. Claro, claro. Eh, y, y bueno, le y, dice y, y, y entender que ahora vale 100 mil dólares su departamento, claro. y 135, 110, con toda la gentileza del mundo, ¿sí? Claro, tal cual. Eh, y bueno, y... Pero bueno, qué hacer con ese propietario, ¿no? Porque, con ese... Bueno, a los propietarios les, les doy dos alternativas, ¿no? A ver, yo no inventé nada, simplemente desde mi sentido común, desde mi hacer, ¿no? de mi actividad. Sí, digo, una, una alternativa es salir al mercado a pedir 135.000 dólares, como te había dicho hace seis meses. Eh, y, y, ¿cómo se llama? Eh, y analizar una propuesta mixta, ¿Sí? Voy a cambiar de lugar porque me voy a caer sin batería y voy a enchufarme al igual vale, en bueno, este ya, ya terminamos. pero esta, bueno. esta No te preocupes que, que se te ve bárbaro y mientras vos te, te conectás nosotros seguimos acá. Y sí, es lógico lo, que, lo, lo de la propuesta mixta es un valor que uno tiene en cuenta en el momento de, de, de aceptar una permuta o algo en parte de pago porque como se habla de diferencia de precios eh, es mucho más subjetivo el, el valor nominal. Eh, entonces es entendible que alguien eh, que vos le, le digas bueno dejamos un valor relativamente por ahí entre un 10 o un 15 menos sin que esto afecte eh, ¿no? lo, lo que uno pueda tomar en parte de pago o financiar estamos acá en vivo por impacto inmobiliario estábamos en comunicación con iván reynquine se nos fue se nos fue pero no importa le agradecemos un montón eh, yo creo que, que siempre charlar con él es, además de que tiene realmente claro cómo es el, el, el mercado en Pinamar, por, justamente por, por la diferencia del de, de tipo de, de operaciones que realiza, ¿no? Tanto desde su eh, desarrolladora como desde la inmobiliaria, siempre es súper nutritivo una charla con él. Le agradecemos, no te preocupes, Iván, eh, creo que, que tus palabras fueron más que suficientes, te quedaste sin materia, lógico, esta <risas> cuarentena todo el tiempo hablando, estamos en redes y te agradecemos un montón. Y, y a ustedes creo que también, si están teniendo idea de tanto de comprar como de vender, hacían una consulta en el Facebook respecto a los valores en pesos. El, respecto a lo que es valores en pesos, por lo general, se, se dejan los valores en dólares justamente por por como la fluctuación, sino uno tendría que estar cambiando los precios eh, muy, muy a menudo, entonces se toma un valor en dólares. Eh, en general se toma un dólar intermedio, un dólar por ahí a 100 pesos, un dólar a 105, como para tener en cuenta, depende el propietario respecto a lo que es, eh, a lo que es el momento de comprar. Y si no, la mayoría lo, lo, lo que hace es respetar el valor en dólares y bueno, se, se cambia a, a la fecha de que se realiza la operación, se convierte en pesos. Eh, y, ¿Y qué monto se toma? Bueno, eso es una conversación que, que, que tu martillero de confianza, el que va a llevar adelante la, la operación, va a pactar con ambas, con a, tanto comprador como vendedor. Así que bueno, hoy por, por hoy dejamos esto aquí, hemos conversado un montón con Iván, así que como siempre entre los dos hablamos mucho, eh, les agradecemos que estén desde el, del otro lado, vamos a seguir teniendo este tipo de notas en impacto inmobiliario, la verdad que, que esperemos, estamos eh, trabajando para que, para que el mercado se recupere. Nos vemos y los de, nos vamos a una pausa, volvemos en un ratito, seguimos con Mix Magazine.